Bueno, ya veis aquí la iglesia de la Campana Nueva Andalucía, que está todo el mundo ya, niños, mayores, todos de todas las edades, aquí viendo cómo las carrozas eh, van a desfilar por todas las calles principales y unas carrozas muy bonitas, por lo que vemos aquí preparado con bolsa y todo para coger mucha chuchería. Y bueno, luego ya sabéis, mucho cuidadito que hay que también limpiarse los dientes muy bien, que no lo creen las caries. Bueno, bueno, habrá muchos regalos también, nos han dicho Vanessa, y vamos a verlo desfilar. Pues ya veis qué bonito a ver qué nos cuentan los niños ¿qué han pedido a los reyes Venga, vamos a preguntar por aquí qué han pedido a los reyes buenos días todavía no lo hemos visto mucha ilusión, mucha ilusión bueno, en ilusión este día ilusión, ¿no? sí pero un poco desafortunado porque parece que no hay mucho ambiente de, de parte del ayuntamiento no no hay animación ninguna para los niños eh, a ver a ver a ver qué a los ver. reyes Ay, gracioso. <risa> a ver, ¿qué le has pedido a los reyes? Díselo. ¿Qué van a traer los reyes? ¿Muchos juguetes? ¿Qué has pedido? ¿Un coche? ¿Qué has pedido? ¿Tú qué has pedido? ¿Qué quieres que te traigan los reyes? ¿Qué juguete te gusta? Venga, dilo para que te lo traigan y muerta. Anda, anda. ¿Eh? Pues nada. <risa> bueno, seguro que trae muchas cosas bonitas. Sí, ya, ya. ¡Feliz Reyes! Igualmente, igualmente, <risa> bueno, ¿y por aquí qué habéis pedido? A ver, La qué tenéis aquí. A ver, este niño tan guapo. A ver qué le has pedido a los reyes. ...un monstruo de verdad... ...ay... qué bien, y quería papá que le ha a los reyes... ...bueno yo con que nos traiga salud... ...ya está, nos conformamos... ...bueno, también los reyes... ...pues sí, nada, hasta luego... ...y a ver por aquí este señor que ha pedido a los reyes... ...los reyes han venido bien, este año... ...sí, está muy bien, estuvo muy animado esto. ...estupendo... a ver qué han pedido esta niña tan guapa a los reyes... ...yo nada, nada... ...lo que te traigan, ¿no?... Bueno, lo que, lo que le traigan, ella ¿eh? humilde, y a ver lo que trae, a ver qué sorpresa hay por ahí. Vamos a seguir preguntando. Bueno, aquí vemos unos chicos muy guapos que seguro que le van a traer muchas cosas a lo, los reyes porque tienen cara de muy buenos chicos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué le pides a los reyes Vamos. Eh, Normalmente a mí no me, lo, eh, no lo sé, pero eh, espero que me traigan algo. Pero las chuches ya son un regalo. Sí, a ver sí. Qué bonito. Mira a ella lo que le traigan, ¿eh? ¿Y tú qué le pides a un rey? Un perro. ¿Un perro? Sí, pero luego hay que cuidarlo siempre. eh No solamente cuando son pequeños, ¿no? Sí. Oh, okay. Sí, pero pues a ver qué trague, Pero es que esté muy consciente con los animales que hay que cuidarlo siempre. No solamente ese momento de pedirlo. Bueno, y la mamá qué? Pues para salud, para paz y para amor. Bonito, gracias, feliz reyes. Bueno, vamos a ver por aquí qué piden a los reyes. Bueno, que tenemos aquí a Manolo, ¿qué le pide a los reyes? Pues. Eh... Salud principalmente y que resuelvan los problemas de, de la familia que lo están pasando peor. Y bueno, y regalo para todos los niños que estoy seguro que, que han sido muy buenos. Muchas gracias. A vosotros. A ver, por aquí que empieza a los reyes. Estos niños tan guapos, ¿qué le han pedido a los reyes? ¿Qué os gusta? ¿Muñeca? ¿Coche? Con un coche rojo y un Hola, qué bien. Pues seguro que te lo trae porque este niño habrá sido muy bueno. ¿Ha sido bueno? Tiene cara de bueno, claro que sí, gracias. <risa> bueno, y por aquí, vamos a ver qué viene por aquí, a los reyes. Bueno, aquí hay muchas peticiones para los reyes. A ver, señor, que también seguro que ha sido bueno. ¿A qué ha sido bueno este año? ¿Sí? ¿Ha sido ¿Qué, bueno? Dile que le ha pedido a los reyes. Bueno, las chuchas seguro, eh. los caramelos seguro, porque ya va preparado con una bolsa. A ver si coge muchos caramelos. ¿Vale? Pero luego cuidadito con los dientes, hay que cepillárselo, ¿vale? Bueno, nos caries. bueno y y, y no a los reyes ya les pido salud mucha salud ¿verdad? mi trabajo ya, ya está no relato, <ríe> exactamente trabajos, ¿eh? exactamente Feliz igualmente y tu familia gracias uy bueno aquí que chicos más guapos que vienen con corona bueno qué le pedían los reyes eh, Legos. Lego ¿no? sí Lego Star Wars y Ninjago algo puedes compartir, jugar con amigos, con el momo. ...sí, y, tan, y también un escape game... ...que es un libro que tienes que ir averiguando... Eh, ...cosas para salir de una habitación... ...pero que es solo dentro de una historia... ...y lo puedes hacer con el móvil... ...para ver mientras el tiempo que tienes que hacerlo... Eh, ...en 60 minutos... Eh, que lo tienes que hacer antes. ¿Antes, no? Sí. Para ganar puntos. No, eh, para... para ganar... para ganar... sí. Muy bien. ¿Y ahí la chica? ¿Qué le pide a los reyes? Yo solo una cosa. El laboratorio de rotuladores olorosos. Ya está. Está bonito, ¿no? Sí. Muy bonito, ¿no? Para jugar. Sí. ¿Habéis sido bueno? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Ay, Sí. tener también, pues, este propósito. Y esta chica tan guapa, ¿también que le envía a los reyes? la Plastilina. Plastilina para ser juguete, ¿no? Para ser cosa, ¿no? ¿Sí? ¿Te gusta el pastel? ¿A ti qué te gusta más? ¿El rey Merchó, Gaspar o Artasar? Los tres. ¡Emprega muchas cosas! ¡Feliz rey! cansando <música> al lado ...bueno Pepe, ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos ¿no?... ...pues la verdad es que sí, que es un día especial pues sobre todo para los, para los niños ¿no?... ...y para nosotros también los adultos también... ...un día para disfrutarlo muchísimo y bueno... ...un día, un año más acompañando a sus majestades ...música tradicionales como... ...eso siempre, no puede faltar música en la vida, nunca jamás. Y a los reyes, ...bueno le hemos pedido mucha salud sobre todo y que nos dé mucho trabajo también ¿eh? que sobre todo salud que tengamos muchísima salud eso es importante gracias a vosotros gracias igualmente ¡No, no, no